Pues para empezar y antes de dar el paso al resto de preguntas, me gustaría comenzar abriendo yo el debate con un par de temas. En concreto, querría que me dijerais eh, muy brevemente qué es para vosotros un servicio. ¿Quién quiere abrir? Eh, si queréis, comentario, Yo creo que hay, hay muchas definiciones, probablemente en el curso haya de dado de definiciones académicas. Uh, yo creo que es un conjunto de actividades que van encaminadas a resolver una necesidad de. Puede ser un cliente, pues puede ser un consumidor, puede ser un ciudadano y yo creo que se define muy bien también por sus atributos, ¿no? que es algo que es perecedero, que no se puede almacenar, que se genera en el momento que se consume y yo creo que para terminar un aspecto muy importante es la, el aspecto de co-creación, el servicio de diferencia un producto es algo que se crea entre el consumidor y el, y el, y el, y el, y el productor el, del servicio. Se ve muy claro, aquí vosotros sois generales de servicio de, de educación en medicina o nosotros como proveedores servicio de servicios de tecnología e información. Hombre, para, para mí me gusta decir que, que un servicio es una experiencia, es una experiencia seguramente diseñada e idealmente sería una experiencia profesionalmente diseñada. Quizá por eso la formación ¿no? de la ingeniería de servicios la, la vemos tan esencial, porque las experiencias las podemos improvisar o las podemos diseñar y las podemos crear de una manera eficiente y de una manera de, de calidad, etc. Por eso a mí me gusta relacionar la experiencia con el concepto de servicio. Quizás eh, yo pondría que la evolución en el sector hotelero, que es donde un poco me voy a centrar, realmente antes se primaba mucho más eh, el producto, el hotel. ¿eh? Realmente allí lo que había es colocar un hotel o posicionar un hotel Básicamente en el boom turístico en, una, en frente de una playa, ¿eh? pero no se pensaba más allá. Lo que decía Ricardo es realmente lo que me lía y lo que además eh, las empresas hoteleras están intentando generar: creación, crear servicios, crear experiencias que de alguna forma satisfagan las expectativas de esos clientes y permitan además que podamos atraer cada día más mayores clientes. Entonces, quizás esa profesionalización, como decía Víctor. Es, digo, perdón Ricardo, es muy importante porque hasta ahora era mucho más espontáneo. y necesitas unas habilidades, unas capacidades para estar creando continuamente e innovando en esas experiencias. No sé, si quieres añadir? Bueno, yo como definición no quiero añadir, yo creo que se ha definido bastante bien que es un servicio. Quizá eh, se entiende muy bien esto que ha dicho Lourdes desde una empresa como IBM. Donde hace 20 años lo que dábamos, lo que servíamos eran básicamente productos cómo nos hemos transformado para atender las necesidades de nuestros clientes, en este caso, porque en nuestro caso no es el mundo del consumo, pero es el mundo de los clientes. Entonces, esa transformación hacia el mundo de los servicios es lo que realmente nos ha hecho entender estas definiciones de las que habéis hablado. Y estoy totalmente de acuerdo con prácticamente todo lo que se ha dicho en cuanto a definición. De todas maneras, a mí no me gusta demasiado definir las cosas. Yo prefiero apuntarme a, a lo que ha dicho Jesús del tema de los atributos. Es decir, al final... Apunta, o sea, realmente lo define mucho mejor cuando, cuando miras los atributos de un servicio. Muy bien, muchas gracias. Y una segunda cuestión que quisiera plantearos. A lo largo del curso eh, hemos incidido en la importancia que el sector servicios tiene en la economía mundial. Sabemos que el PIB de los países desarrollados pues tiene un gran porcentaje bien determinado por este sector. Entonces, la pregunta es, en vuestra opinión, eh, ¿el aumento de la productividad en las organizaciones y las empresas del sector servicios eh, podría influir de alguna manera en el desarrollo económico de los países que podríamos denominar altamente servitizados? Y en ese caso, ¿cómo creéis que se podría llevar a cabo estas mejoras en la productividad y también en la calidad del servicio que, oferta, que ofertan estas organizaciones a los clientes? ¿Quién quiere...? Bueno. A ver, nosotros eh, es una empresa de servicios generales y nace hace más de 50 años como una empresa de servicios. ¿no? Por tanto, nosotros, en realidad, nuestro modelo de negocio no se ha transformado esencialmente. Lo que, lo que pasa es que pensamos que la optimización o la, o la sí, el aumento de la productividad de los servicios no va a aumentar, sí que va a aumentar en la productividad de los productores de los servicios, pero sobre todo lo que va a cambiar es la productividad de los receptores de los servicios. El consumidor de servicios es todo el mundo, es tanto el consumidor como la empresa. La empresa cada vez contrata más servicios y se concentra mucho más en el core de su negocio y el resto lo contrata. Y esos contratos en un 90% son contratos de servicios. Si esos servicios son más productivos, tienen menos coste en la cadena de valor del cliente final, lógicamente llegará un momento en que esos, eh, esos productos que finalmente fabrican nuestros clientes también serán más rentables. Luego, nosotros a veces nos atrevemos a decir que en algún momento, no muy lejano, eh, se puede producir una, una siguiente revolución, no industrial, sino una revolución de los servicios, en el que toda la productividad global eh, realmente se puede mejorar. Es decir, es una cadena que va a afectar a toda la cadena de valor. Incluso, podríamos decir, que también va a aumentar o puede aumentar la productividad de las personas si nosotros mismos, en nuestras rutinas cotidianas, aplicamos los principios de la ingeniería de servicios es decir, somos más eficientes consultando nuestro correo o incluso somos más eficientes aseándonos por la mañana ¿no? es decir, que se podría diseñar por tanto cualquier experiencia y se podría mejorar luego está claro que si somos más eficientes las personas, más eficientes las empresas y más eficientes las, las empresas que producen los servicios puede haber un aumento de valor global de todo el conjunto de la sociedad no me he extendido un poco pero creo que es un tema que tiene yo a sí, esto que a añadiría un poco también el tema de la competencia. Es decir, en, un destino, en España como destino turístico, obviamente, eh, la competencia se va a basar en que efectivamente si eres, eres, eh, entregas un servicio adecuado de calidad y tu precio, relación calidad-precio, es el adecuado, los clientes podrán venir. En el momento que pierdas eficiencia en esos servicios, calidad en esos servicios, no tengas gente profesionalizada el cliente final se va a mover hacia otros destinos. Ahí recalcaría que además en esa cadena de valor del sector turístico, de la industria turística en su globalidad, interactúan muchos otros agentes de, ese, de prestadores de servicios que también tienes que garantizar. Si no, al final, el cliente final buscará otro destino, no porque a lo mejor el sector hotelero no funcione bien, sino porque el resto de los servicios que apoyan a esa cadena de valor funciona mal. ¿Mm? Ah, a mí me gustaría añadir un comentario, Esperanza. Hablabas de, de los países que llamemos los desarrollados. ¿no? Lo que pasa es que si miramos a los que llamamos no desarrollados, realmente las cosas están yendo tan rápido que allí se van a saltar algunos pasos que aquí hemos tenido que dar. Uh -huh. Es decir, eh, la, la, la llegada al mundo de los servicios de todos estos África, uh, Asia, etcétera, es tan rápida, entonces ese, ese tema de la productividad en ellos va a ser todavía más claro. Es decir, aquí lo tenemos de alguna manera digerido y entendemos lo que significa la productividad tanto a nivel individual como a nivel empresa como a nivel país, etcétera, etcétera, y lo que puede representar para nosotros. Para ellos es todavía un factor mucho más uh, urgente. Sí, yo, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, esperanza de si pueden tener impacto en la economía, por supuesto que sí. Pues un país como España, el PIB, que es un billón y pico, y creo que el 70% es, son servicios. Si eres capaz de, por aumentos de la productividad, eres capaz de tocar, aunque sea un punto dos, el impacto en la economía es brutal. ¿Y cómo hacerlo? pues Yo creo que también lo habéis comentado, pero todo lo que sea estandarización, eh, industrialización de, de los servicios, que es parte de lo que has dicho tú, a Ricardo, y sobre todo eh, mejora de, de la profesionalización. si La gente presta el servicio tiene que estar más profesionalizada y yo creo en este aspecto aquí vosotros con, el, eh, con, con este grado que tenéis estáis contribuyendo a esta profesionalización de, del sector que al final de los sectores que al final va a redundar en el, el aumento de la, de la productividad y en la mejora de la economía A ver, yo si queréis vamos por, por, por, en IBM es que lo hemos vivido, es que si, si no lo hubiéramos hecho muy probablemente hoy no estaríamos aquí es decir, la, la IBM que yo conocí hace muchos años eh, digamos que tuvo que desaparecer porque es que el mercado lo estaba requiriendo entonces eh, al final ha sido algo que, que, que ha generado la, el, el nuevo modelo de negocio y el nuevo modelo de negocio está muy orientado al cliente, insisto podemos extenderlo luego a consumidor pero desde la perspectiva de IBM es a cliente, entonces eh, digamos que los productos que antes eran el core de nuestro negocio evidentemente están ahí porque tienen que estar no podemos dar un servicio, en muchos casos, sin un servidor, por, por resumir. Pero eh, está claro que, que hemos tenido que transformar en base a lo que nos estaban requiriendo. Y, por tanto, la transformación del modelo de negocio, que se es lo que preguntabas, ha sido radical. O sea, si ves el, la distribución del revenue que hay hoy respecto a la que había hace 20 años, pues hace, era básicamente hardware y algo de software, pasó en un momento dado a reducirse bastante todo el tema de hardware, el servicio pasó a ser una parte importante y en los últimos años, cuidado, hemos aumentado mucho la parte de la tarta de software. ¿Por qué? Porque el software liga mucho con el mundo de los servicios. Sí, eh. Aporta soluciones a los requerimientos que están. También es cierto que el, el cambio, y ya no me extiendo más, el cambio al modelo de software ha sido vía adquisiciones, vía empresas que ya traían ese modelo de servicios incorporado. Para acabar con el punto de, de Víctor, uh, ha sido tan brutal con dice Víctor la transformación y ahora yo creo que debe ser el, el, la facturación relacionada con hardware, puede ser el 15%. Sigue siendo muy sí, importante, no llega, sí el no. core, nuestro, bueno, gran parte del core de nuestro negocio, el núcleo de nuestro negocio, pero incluso la gente empieza a preguntar si debemos mantener la M, que viene de machine, viene de máquina, en el nombre de, de, de nuestra empresa, ¿no? Y es brutal, y ahora estamos a otra nueva fase que tiene que ver mucho con los servicios, que es. Estas eh, máquinas que vendíamos y que no son una parte importante del negocio y que realmente lo que vendíamos es capacidad de proceso de almacenamiento lo empezamos a vender como servicio en cloud. Entonces, aquí, algo que era muy físico, como es un servidor o, un, o una cabina de almacenamiento ahora se vende como servicio. Se, se ha servitizado. Bueno, servitizado es más que eso, ¿no? pero se ha convertido en un servicio completo y esto lleva un cambio de negocio, eh, modelo de negocio brutal. La verdad es que nosotros sí hemos ido ajustando nuestro modelo de negocio porque ha ido, ha ido transformándose sustancialmente la demanda del servicio. Nosotros como productores, yo digo de, de mantenimiento, facility, que es el concepto más técnico que utilizamos, pero que es mantenimiento general de cualquier tipo de infraestructura en todos los servicios para que esa infraestructura funcione, eso sería nuestro principal modelo de negocio, eh, la demanda sí que ha cambiado en las últimas décadas sustancialmente. Es decir, nuestros clientes hace 30 años... Todas esas funciones, que no eran servicios, sino que eran funciones internas de todas las compañías, eh, las, las elaboraban con personal propio de todas las empresas. Luego, no existía ese concepto de servicio, sino que existía un concepto de función, como podía ser el mantenimiento, la limpieza, la seguridad, etc. Hay un momento en que las empresas se plantean que, que esas funciones no son propias de su propio core, de su propio negocio, y que parece más natural que las externalicen en empresas que sí son profesionales de desarrollar esas funciones eso es una, es una primera etapa en que las empresas de servicios generales como la nuestra se convierten en empresas de outsourcing es decir, nosotros eh, empleamos recursos propios que tradicionalmente trabajaban dentro de las empresas y empiezan a trabajar dentro de nosotros, de nuestra organización donde nosotros efectivamente tenemos que poner el núcleo y la fuerza en la formación en la capacitación, en la estandarización de las formas de hacer esa etapa de la outsourcing también ha muerto porque hoy en día ya las empresas han liberado, digamos, esos recursos que cubrían funciones internas pero que no eran propias. Y entonces el mercado está lleno, entre comillas lleno, de proveedores de servicios que apoyan en diferentes ejes a las, a la, al resto de las organizaciones. Al final es una red de proveedores y prestadores de servicios, todos, todos prestamos servicios y todos consumimos servicios. Eso sí que ha ajustado eh, sustancialmente el modelo de negocio de los prestadores de servicios generales porque hoy en día... Eh, ya la cuestión no es el problema laboral o la solución del problema laboral o la formación o la profesionalización, de, si queréis, de un, de un concepto que antes no era estándar, sino que ahora tenemos que competir entre empresas que proveemos servicios aparentemente muy comoditizados, como puede ser un mantenimiento o una limpieza de una oficina, por ejemplo, muy sencillo. Entonces ahora el reto y por eso nuestro modelo de negocio cambia, no es tanto nosotros ya no somos tanto una empresa o vamos siendo menos una empresa laboral de contratación de gente y de prestación de trabajo sino que nos vamos convirtiendo más en una ingeniería en el que nosotros tenemos que rediseñar y reconstruir muchas veces esas rutinas que nadie las había pensado porque eran rutinas laborales que se habían aprendido generacionalmente que eran formas de hacer las cosas Ahora nos tenemos que reconsiderar y reflexionar y diseñar esas rutinas para construir nuevos servicios que lógicamente sean más rentables, entre otras cosas porque estamos en un mercado fuertemente competitivo. El cliente quiere pagar menos por más y ese es el reto que nosotros nos encontramos aquí. Por tanto, este concepto que manejamos hoy, ¿no? la ingeniería de servicios es tremendamente trascendente incluso en servicios que se pueden ver de, eh, desde fuera como algo extremadamente simple. ¿no? Pero es curioso cuando uno viaja que a lo mejor simplemente la forma de recoger los papeles en una estación de tren, y cuento un ejemplo que, que el otro día me llamó a mí la atención, no es igual en Alemania que en España. ¿Y quién, quién ha diseñado la forma de recoger los papeles en una estación de tren? Seguramente nadie. Fue una rutina que se fue aprendiendo de unos profesionales a otros. Hoy nuestro modelo de negocio incluye el diseño y la reflexión y la ingeniería, por tanto, en el análisis de esas mismas rutinas. lo creo que, aun siendo una empresa de servicios, sí que ha habido un una ajuste, una adaptación y un cambio de modelo de negocio. Sé que me he extendido un poco, pero bueno, igual creo que la pregunta se la extrae. ¿no? Sí. Bueno, ya para quizás ser un poco también más breve y no alargarlo, yo voy a poner un ejemplo, eh, y es básicamente un poco lo que decía también Ricardo. Había un hotel con una serie de personas que cumplían funciones. Así que si el sector turístico y el hotelero en concreto quería crecer y competir a niveles internacionales, debía hacer una reflexión diferencial. No podíamos crecer día producto uno a uno, invirtiendo miles de millones por todo el mundo para comprar diferentes hoteles, porque eso necesita una capacidad financiera importante. Por lo tanto, lo que tenías que hacer es poner en valor todos aquellos servicios que tú podías prestar a, que podías prestarte a ti mismo como propietario y venderlos o prestarlos a un propietario de un hotel que estuviera en cualquier otro sitio. Entonces es ese es en el momento cuando tu cadena, tu modelo de negocio cambia. ¿Por qué? Porque realmente tú ya te has profesionalizado de una forma diferencial que te permite ¿eh? competir con otro tipo de grandes grupos hoteleros para gestionar un hotel a un tercero dándole esos conocimientos, esas habilidades, esa eficiencia y esa productividad para hacer que su hotel sea rentable. Entonces es aquí cuando realmente yo creo que se hace el cambio de ir a producto puro y duro a, una, eh, a un modelo de prestación, de, de servicios. ¿no? Con el mundo que nos está tocando vivir, al menos desde mi perspectiva, eh, la empresa tradicional o ha desaparecido este o está en vías de desaparecer o se transforma porque es que si no es decir, el, el, el negocio está tan complicado y más en los países que nos referíamos antes donde el desarrollo ha sido tan rápido que realmente las empresas que no estén siendo capaces de transformar su modelo de negocio que hablábamos antes entonces pues en ese sentido yo entiendo que todavía por ejemplo quedan muchas porque lógicamente esto que estoy hablando en el mundo de la gran empresa se entiende bien pero quizá en el de la pequeña y mediana empresa es un poquito más complejo pero también tienen que hacerlo. Entonces, de esa perspectiva, eh, las diferencias son fundamentales. Es decir, es un, una transformación de su negocio. Y, eh, ya digo, yo lo estoy viviendo en, en primera persona. En IBM, desde luego, llevamos muchos años. De hecho, hay, hay, un, hay un famoso li, libro que se llama The Transformation Journey. Entonces, es como a lo largo de veintitantos años se viven esas transformaciones. Entonces yo creo que, que las diferencias son básicas y además el que no sea capaz de entenderlo, en mi opinión, va a tener problemas serios. Las empresas no se van a transformar, pero ya que estamos en un foro universitario, las universidades también se tienen que transformar y las escuelas se tienen que transformar de alguna forma. Ahí uh -huh. hay muchos componentes para que eso además sea, sea posible una realidad y que tenga una velocidad adecuada. Yo creo que los conocimientos son diferentes, las formas de gestionar las empresas hoy por hoy cada día son más diferentes y las habilidades y competencias que se requieren en los diferentes profesionales son, son cada vez distintas. Porque además, eh, hablaba Víctor de pymes, pero las pymes hoy por hoy lo que intentan es salir al exterior, ¿eh? intentar también competir, eso te obliga a gestionar diversidad, a gestionar culturas, a gestionar diferentes formas de hacer de las cosas. Y eso pues les genera unas capacidades de adaptación, tiene que tener unas capacidades de adaptación brutales. Sí, yo diría que estoy de acuerdo también con Víctor. El concepto de tradicional versus servicios, quizás está enfocado, que es esto más de en empresa de productos a servicios. Yo creo que toda esa evolución, nosotros hemos evolucionado, es una empresa tradicional en el sentido de que tenemos más de 100 años, pero ya no somos tradicional porque no, eh, no tenemos productos. Eh, o sea, tenemos, tenemos productos, pero suponen un porcentaje mucho más bajo de, de, de nuestro revenue, de nuestra facturación y el, y el, y el cambio es brutal. Yo, yo creo que uh, uh, aquí ha habido un, un, un camino un, en, en la evolución de la empresa tradicionalmente la empresa fue de productos y servicios está muy, eh, tiene una visión muy interna yo diseño un producto y alguien me lo comprará, el, más producción este ahora estamos en un momento, yo que trabajo en banca y se ve muy claro eh, que más estar centrado en un producto está centrado en el cliente y, y, y muy pocas empresas están todavía ahí realmente, están digitalizadas, están en el cliente, pero ya se vislumbra un siguiente paso que es más que la relación entre una empresa y un, y un usuario finales con comunidades y ecosistemas, lo que uno llama el every one to every one economy, es decir, y tú lo ha apuntado, o ¿no? lo ha apuntado alguno de vosotros, el, el, el, el mundo que vamos es un mundo de, de, de, de servicio, de, de servitización, y no solo de uno a uno, sino de, de, de, de ecosistemas. Y entonces, como decía Víctor, el, el cambio que hemos sufrido o disfrutado nosotros, o que, que hemos tenido que hacer, ha sido brutal y se ha hecho y por eso estamos aquí todavía. Sí, yo, efectivamente, estoy de acuerdo con todos, todos mis compañeros, ¿no? Pero quizá un matiz es que lo que realmente es tradicional o no es tradicional es el consumo. Y lo que está cambiando radicalmente es la forma de consumir Es decir, uh -huh. eh, tanto las empresas como los particulares, hoy en día, y yo como consumidor, que igualmente lo soy, no me conformo con comprar algo y asumir yo la responsabilidad del producto, sino que yo quiero comprar algo y además que el que me lo vende asume la responsabilidad del producto. Eso no es más que un servicio. Entonces, ya es que yo diría que es que no hay empresas de producto. Es, decir, ya es muy difícil vender algo y que alguien te lo compre y que, y que tú das la responsabilidad sobre la vida útil del producto. Eh, hasta las leyes, hasta la legislación y la regulación en los países van en esta dirección. Es decir producir y vender productos y ponerse al mercado, salvo algunos mercados industriales asiáticos que parece que están todavía sostenidos en esa línea, pero fijaros que hasta esos productos, de en principio de dudosa calidad, requieren intermediarios que te presten un servicio vinculado al producto porque si no, no generan garantía. ¿no? Hasta, hasta necesitas hasta un tendero que te venda algo y que tú puedas reclamar lo que has comprado. Sí, en resumiendo, Yo creo que es que el concepto tradicional de empresa de producto ya casi no existe. El que vende productos tiene que acompañarlo de servicios para poderlo vender. Sí, yo creo que... yo por, por introducir un punto y una y una palabra que creo que aporta mucho en este debate, ¿a alguien se le ocurriría montar una startup con ese nombre, ¿eh? orientada a producto? Claro, evidentemente no. Entonces, precisamente las startups lo que están demostrando es que ya nacen con un nuevo modelo de negocio, una nueva forma de funcionar. Y tiene mucho que ver con el mundo de las redes sociales y tiene mucho que ver con todo lo que estamos aprendiendo, porque vamos aprendiendo el día. Entonces yo creo que la, la, la clave para entender quizá es entender cómo la gente está montando estas startups. Y las que son exitosas, que afortunadamente ya va viendo bastantes, pues normalmente es que desde, desde el principio, desde su ADN más original, han entendido esto y lo han hecho bien. Y de esas empresas, apuntando lo que decía Ricardo, como Apple, que tiene mucho éxito, es evidente, son empresa de producto, pero uh, el éxito no es el producto, es la experiencia que alrededor, que tiene mucho que ver con lo que hemos comentado, el servicio y la experiencia. Nosotros, eh, yo diría que estamos mal acostumbrados a formar a nuestros propios profesionales. ...porque no había profesionales fuera para trabajar en, en, en el mundo de la venta de los servicios... ...y la comercialización del el diseño. Y digo mal acostumbrados porque eso hace que, que las, las grandes empresas nos hacemos un poco, un poco endógenos... ...un poco generamos un estilo como muy propio a la hora de producir y fabricar eh, los servicios... ...y a la vez por tanto creamos un estilo, no una forma profesional. Eso para nosotros es clave de éxito, así de claro, y es bueno y es importante pero creemos que a largo plazo, y abriendo un poco la vista ¿no? en general en el mundo de, del servicio y en el mundo del facility, que es un poco nuestro terreno, yo creo que una cosa es el, los ingresos, una cosa es el training eh, que, y otra cosa es education. ¿no? O sea, una cosa es educar y otra cosa es, es enseñar y aprender. ¿no? Entonces, yo creo que, eh, que la universidad tiene que entrar a jugar un relevante papel en esta cuestión. Es decir, tiene que haber profesionales efectivamente orientados a lo que podemos llamar ingeniería de servicios. Como un, como un conocimiento fundamental y básico, exigente por otro lado, y que y luego dentro de todas las empresas nos centremos más en ese training, no en la educación, y que realmente sí que vayamos ya a las especialidades funcionales o sectoriales de mercado donde la gente ya se, se ubique. ¿no? Pero creemos que, es, es, que puede ser muy bueno el hecho de que exista una educación y que por tanto lleve a unos ciertos niveles de estándar y que eso haga que las empresas podamos eh, tener unos profesionales con unos fundamentos importantes a la hora de incorporarse en nuestra negociación. La otra parte, el profesional t shaped eh, efectivamente, pero yo creo que eso ya hoy en día en cualquier función, ¿no? e incluso en cualquier empresa de cualquier naturaleza. Seguramente eh, con la orientación tan grande que hay a consumidor al cliente, en cualquier caso, de cualquier negocio, si no eres especialista en el lenguaje de tu cliente, aunque tu especialidad sea funcional y diferente, no podrás eh, ni entenderte en el mercado, ni, ni tener éxito en tu negocio. Es decir, tú puedes ser un experto en materiales, o puedes ser un experto en estructuras, o puedes ser un experto en, en medicina, pero si tu terreno es la industria naval, o tu terreno es la hostelería, o tu terreno es la educación, tendrás que hablar el lenguaje de tu cliente, que será la educación, aunque tú seas experto en estructuras. Porque al final, tú tendrás que montar estructuras para construir universidades. Luego, creo que todos los profesionales tienen eso de de campo. Por un lado, la especialización técnica de entorno o funcional en la que manejan y por otro lado, el conocimiento del lenguaje de su cliente. Y en sí mismo, el conocimiento del cliente es una formación compleja. A ver, yo puedo responderte muy directamente. Eh, lamentablemente creo que de momento no. La universidad no está respondiendo todavía a las necesidades que ya de hace tiempo eh, la, las industrias, las diferentes industrias tienen respecto a profesionales de, de servicios. Todos, incluyo, hemos llegado a los servicios, pues veníamos de donde veníamos, de carreras más o menos técnicas, de eh, carreras de negocio, y al final se crean los consultores. Y bueno, cuando buscas profesionales, digamos ya eh, con 13, 15 años de experiencia, esto lo encuentras. Hoy todavía no encontramos graduados con, eh, con esta formación. Yo creo precisamente que el grado que se ha montado en la, en la Universidad Rey Juan Carlos... Cuando estos graduados lleguen al, al mundo laboral pienso que van a ser muy demandados porque eh, van a aportar desde origen, desde universidad, un conocimiento que todos hemos adquirido a lo largo del tiempo y como dice Ricardo, todos nos hemos autoeducado y por tanto somos un tanto endógenos pero es que hoy ya las empresas no nos podemos permitir estos lujos necesitamos que el profesional que llegue empiece a rendir desde prácticamente el primer día entonces en ese sentido el esfuerzo de las universidades que se está haciendo en algunas para adaptarse a la, a la demanda actual es, es muy positivo eh, también quería hacer un comentario respecto al shape eh, he visto el, el, el programa completo de este grado y yo creo que tiene una cosa muy interesante y es que intenta Poner cierto foco en la parte horizontal de la T. Evidentemente conocemos todos en, en el mundo universitario muchísimos grados y másteres que se concentran, que se centran en la parte vertical. Y eso está bien, porque cuidado, no olvidemos, la parte vertical sigue siendo clave. ¿eh? A veces nos despistamos con esto y pensamos, no, no, no, hay que saber de algo, porque si no, no vas a poder desarrollar ninguna actividad. Pero dicho eso, eh, la, la peculiaridad que le encuentro a este grado y, y la parte interesante es que también hace foco en la parte horizontal en, en, en, en, en, digamos en capacidades que hasta ahora nos hemos tenido que gestionar las propias empresas. Y por poner el ejemplo más típico y quizá más evidente, hoy yo no me puedo permitir en IBM que un graduado llegue sin saber hablar inglés, necesito que hable inglés, no puedo permitirme el lujo de enseñarle inglés. Ya digo, es el ejemplo más evidente, pero esto podemos extrapolarlo a cualquier otro tipo de capacidad transversal. Muchas gracias. ¿Un comentario más? Sí, no únicamente comentarte que justo en nivel en nuestras carreras profesionales, utilizamos el término estética y, y por punto, añadir algo, eh, todo esto llaman soft skills, de, de capacidad de comunicación al público, empatía, liderazgo, todo este tipo de cosas son, son tremendamente importantes. No creo que todas se puedan desarrollar eh, desde un, de un punto de vista educativo formal, porque muchas se desarrollan con la vida y la madurez de las personas. ¿no? Pero yo creo que, como decía Víctor, eh, grados de este tipo ayudan a que al menos la, los, los profesionales tengan esa base. ¿no? Y después, muy interesante, y aquí yo creo siempre estamos discutiendo, y lo discutiré en el sistema educativo, el, el ser más horizontal y generalista y especialista, y yo creo que eso depende también un poco del contexto de la situación, pero probablemente un, una situación cambiante um, eh, que todo se mueve tan rápido, uh, tener cierto nivel de generalidad yo creo que te ayuda. O sea, tener las herramientas para adaptarte probablemente es mejor con el centro especializado. Yo siempre pongo el ejemplo. Un lince cuando el ecosistema está muy bien eh, es eh, fenomenal, progresa porque hay conejos, pero como aquello cambia el zorro que es capaz de de alimentarse y ser muy versátil, es el que, que triunfa. Yo creo que estamos ahora mismo en un momento de cambio y la generalidad yo creo que es buena. Yo solo ya brevemente, es decir, sí que pondría un claro ejemplo en el sector hotelero con las escuelas de hostelería. Hoy las escuelas de hostelería en España, además de no ser grandes referentes en un sector en donde es un sector principal en España, se han quedado totalmente obsoletas porque siguen viviendo... ...de los eh, conocimientos y de las enseñanzas que hoy por hoy ya no se demandan en el propio sector... ...en un grupo hotelero de cierta relevancia. Y eso es la gran handicap que tiene el sector hotelero en este momento. Es decir, que para ciertas funciones sí que son básicas, a lo mejor funciones de la escuela de hostelería o de turismo... ...pero si tienes que ser gran prestador de servicios y gestionar de una forma diferencial... Eh, pues no tienes hoy eh, las personas eh, que tenías en el pasado que, o que podrías sacar de esa fuente de, de la escuela. Y pongo un ejemplo muy claro como pues un comercial hoy en día en nuestra gestión de, de ventas. Antes era un comercial que tendría habilidades más bien de, bueno, de convencimiento ¿eh? y hoy necesitas más un matemático que es el que maneje un poco todo el conocimiento, toda la explotación de datos, etc. Eso hoy nosotros lo tenemos que formar porque no tenemos a, a nadie que nos provea de esos conocimientos que para que sea productivo y sea, digamos, eh, pues bueno, genere valor a las empresas desde el minuto uno en que entra. A ver, yo particularmente eh, aposté desde que llegué a esta posición eh, en, en IBM, aposté por el grado porque estoy convencido de que el profesional de servicios, cuidado, los másteres están muy bien, y un máster bien especializado para alguien que ha hecho dentro del sector que mejor conozco una ingeniería informática que luego hace un máster específico de SSME está muy bien pero a pesar de todo viene con una formación demasiado ingeniería lo bueno de un grado es que desde el principio el estudiante está formándose en lo que son los servicios de hecho sabemos lo que nos costó ¿verdad? lo de ingeniería de servicios las dos palabras juntas casi nadie era capaz de entenderlas y de interpretarlas bien. Entonces yo creo que hay que juntarlas, y hay que juntarlas cuanto antes. Eso no significa que, por ejemplo, nosotros no apoyemos algún máster en esta línea, porque también son buenos, y probablemente son complementarios, pero yo creo que el grado es absolutamente necesario. No sé si tenéis alguna consideración sí, más. Yo creo, eh, yo creo que hay espacio para los dos. Eh. Yo, yo creo que esto es muy interesante esta iniciativa porque como dice Víctor, forma unos profesionales que son necesarios que pueden ser uh, muy generalistas y muy transversales en muchas disciplinas que a lo mejor después pueden necesitar una especialización industrial probablemente y por otro lado el máster uh, puede dar esta visión más transversal de servicios a individuos que, o profesionales que están muy, muy verticalizados. ¿no? Pero yo creo que uh, es una iniciativa excelente tener la capacidad, como dice Víctor, de, de, de tener profesionales que vienen formados desde abajo en, en, en este concepto de ciencia de los servicios. Bueno, yo quisiera añadir una cosa. Yo creo que hoy en día, eh, digamos, en el estado del arte y del conocimiento, hay suficientes eh, fundamentos y, y, y suficiente disciplina para formar a un ingeniero de servicios. Entonces, eh, entendiendo además que un grado, que, que es la primera formación universitaria, el primer nivel de formación universitaria, eh, lógicamente eh, hay que formar en conceptos en, en algo en unos conocimientos generales que luego se pueden extender o que se puedan desarrollar adicionalmente o que se puedan complementar con otros conocimientos eh, por tanto, mm -hmm. yo igualmente ¿no? en su momento apostamos nosotros creemos que, que el ingeniero es una formación de grado que luego efectivamente eh, se puede enriquecer ese conocimiento con másters en, en muchas líneas pero ¿qué ocurre? Que, que hoy en día, aunque sí que existen fundamentos para formar a un ingeniero de servicios y que luego esta persona tenga unas capacidades, eh, digamos, profesionales y que se pueda desarrollar correctamente profesionalmente en entornos tan distintos, como sean los sistemas de información, la hostelería o los servicios generales, que son mundos distintos, que aquí representamos pero que tenemos el factor común del servicio y que además apoyamos una formación común. ¿no? Es decir, eso lo vemos perfectamente, o yo lo veo perfectamente válido y perfectamente útil y, y aunque pueda parecer nuevo tampoco lo veo nada exótico creo que hay contundente conocimiento como para formar ahora bien el máster eh, lógicamente también por siendo un segundo nivel donde se supone que la persona ya tiene una madurez adicional y tiene una formación ahí yo creo que es el terreno donde donde podremos desde esta universidad y seguramente otras experimentar eh, en terrenos más desconocidos porque ni siquiera hoy tenemos una verdadera clasificación de los servicios. Luego no podríamos hacer un grado eh, de formación en ingenieros de servicios de información o servicios general. En cambio, el máster también tiene menos duración, pero en principio puede ser el espacio adecuado para formar a profesionales que ya tienen unos conocimientos de ingeniería para que realmente entren en la especialización de determinados terrenos que hoy no hay tanto fundamento, sino que hay algunas prácticas que, que luego eso como todos hemos estudiado en la universidad muchas de las cosas que estudiábamos en los modelos anteriores que eran especializadas cuando terminábamos la carrera nos llegábamos a la industria y estábamos soletas hacía 35 años ¿no? Entonces, esto es lo que, lo, que, lo que no debe ocurrir nunca, por tanto el grado sí se puede apoyar creo en fundamentos coherentes y consistentes y, y, y duraderos, mientras que los máster pueden tocar cosas más volátiles o más perecederas que, que hoy en día están ahí flotando y que a lo mejor dentro de cinco años cambian Bueno, en, en, en nuestra empresa en concreto eh, son claras, es decir, ya existe la carrera del project manager, del project executive y el único problema hasta ahora ha sido que esa carrera se ha nutrido de profesionales que venían de otras especialidades, arquitectos de IT o técnicos de sistemas o vamos, la historia de Jesús es, es, es evidente, él trabaja en el mundo de servicios pero evidentemente tiene un background que no eran servicios propiamente llamados. Eh, en ese sentido, pues un profesional junior, un graduado que se incorpora a la empresa, desde luego va a seguir, en términos generales, esa carrera, gestión de proyectos. Ahora, dicho eso, luego la historia de un profesional eh, puede tener muchas derivaciones. Eh, yo también les veo en un futuro como gestores una vez que conoces cómo se gestionan los proyectos, cómo se, vamos a dirigir, decir, Project Management, una vez que sabes dirigir proyectos, la salida al mundo de la gestión suele ser, en muchos casos, un paso natural. Entonces, yo les veo así. Les veo claramente en la carrera de Project Management y a partir de ahí, el tiempo es el que irá diciendo. Yo creo que hay que diferenciar, en nuestro caso, eh, si vas a los servicios centrales, o si vas a las unidades de negocio a los hoteles. Es decir, si lo, lo viera como una salida desde el grado, lo vería en un hotel, en un puesto de aprendizaje de subdirección o un, una jefatura que te permita conocer un poco el trato al cliente, los servicios a prestar, la calidad y todo lo que es la relación y, las, y la propuesta de valor hacia ese cliente, cómo la garantizas. Si vas a servicios eh, corporativos, eh, es, entras de Primero, en algún departamento en concreto, pero me uno a lo que dice Víctor, básicamente hoy tú entras a gestionar proyectos de la índole que sea en la compañía. Y luego ya, en función de tus intereses, ¿eh? de cómo también evoluciona tu carrera, porque eso también eh, depende de cada uno, pues puedes llegar a, a gestionar o un departamento o una dirección o lo que fuera. Pero creo que la diferencia eh, en este aspecto con el grado, eh, sobre todo en el sector hotelero, es que hasta hace muy poco el sector hotelero tenía la conciencia que si no venías del negocio, ¿eh? no tenías nada que hacer. Y hoy en día en la compañía, sobre todo en los servicios centralizados, cosa que era impensable unos, hace unos años, hay ingenieros, hay matemáticos, hay gente que se dedica a recursos humanos que no tiene nada que ver con la parte de psicología, etc. Es decir, el perfil, cuanto más multidisciplinar sea, Mejores oportunidades tengas. Y lo que hemos hablado antes de los conocimientos, al final las, las, la universidad lo que te da es que sepas razonar, que tengas unos conocimientos básicos y que sepas explotar tus esos conocimientos. Luego ahí son las habilidades de cada uno y, la, bueno, y las ganas y los intereses. pero Yo diría que el cambio en el sector básicamente ha sido que hay gente que está gestionando el negocio sin ser ¿eh? hotelero. A nosotros nos gusta mucho eh, hacer la analogía entre un ingeniero de servicios y un ingeniero naval o un ingeniero industrial. Es decir, si, si probablemente nadie, ni, ni, ni ningún alumno ni ningún profesor se pregunta en otra universidad qué es un ingeniero industrial y para qué sirve. En cambio, se podría escribir un libro. Porque los ingenieros industriales venden, compran, son directivos, diseñan, dibujan planos, hacen muchas cosas distintas, son políticos. O sea, es decir, realmente, ¿por qué si un ingeniero industrial o un ingeniero aeronáutico es polivalente desde el punto de vista de, de la actividad profesional, no lo es un ingeniero de servicios? En fin, en mi humilde opinión, el ingeniero de servicios es el ingeniero top del futuro. El que, lo que van a querer estudiar todo el mundo porque probablemente sea la formación más polivalente dado que si tú tienes una formación, ¿qué ocurría con la industria? No? es decir Si tú eras ingeniero industrial era una vaguedad y una generalización porque te dedicabas ingeniero de la industria que era lo que pitaba en los años 70, ¿no? en los 60 entonces tú valías para todo en la industria, pues este modelo es lo mismo un ingeniero de servicios es el que vale para todo en el mundo de los servicios bueno hombre, para todo, sí para todo. Si tiene que valer para la función comercial, tiene que valer para la función operativa y tiene que valer para la función técnica. Luego dependerán los soft skills y otros conocimientos para qué sirven. ¿no? Si hay gente que es más comercial, gente que es más operativa y gente que es más técnica. Vendrán esos grados, esos niveles de experienciación, el nivel de la experiencia profesional de cada uno, su capacidad y unos se dedicarán a la política y otros serán directores generales y otros se dedicarán a, a, a trabajar en una oficina técnica diseñando rutinas de mantenimiento. Pero yo, no sé, hemos caído, quizá, venimos cayendo últimamente mucho en la tentación de acotar muy bien qué es o cuál es la salida profesional de una formación. Pues yo lo siento, pero voy a decir con toda claridad, creo que el ingeniero de servicio es el ingeniero del futuro y el ingeniero de todo, el que va a servir para todo, igual que valía un ingeniero industrial antes para todo. Porque parecía que un ingeniero naval se tenía que dedicar a hacer barcos, luego no se dedicaban a hacer barcos, pero valía para todo también, porque eran ingenieros. Pues esto es un poco igual, el ingeniero de servicios vale para todo en el futuro, porque todo van a ser servicios. Sé que puede sonar un poco simple, pero es lo que pienso. Y yo, yo te contestaría con un ejemplo que lo estaba hablando antes, real. Ah, cualquier empresa que bueno, tiene un servicio de información, y sobre todo si son grandes como los bancos, las telcos, pero empresas como la vuestra, tiene sus data centers o se lo están dando alguien en servicio. Tradicionalmente la gente que trabajaba en un data center, imaginaros un gran banco, eran ingenieros informáticos eh, que sabían gestionar lo que había ahí dentro, que eran máquinas, capacidad eh, almacenamiento, comunicación, etc. Un problema real que hay ahora y que no está resuelto es que estas empresas empiezan a, en vez de comprar eh, esa infraestructura y tenerla on-premise en la casa, le empiezan a comprar como, comprar como servicio. Y compran software como servicio, plataforma como servicio infraestructura como servicio. Y yo que tengo bastantes contactos y reuniones con directores de tecnología, editor de información, tienen un problema que no saben muy bien cómo resolver. Yo decían hasta ahora, o te dicen hasta ahora, eh, yo mi nivel de servicio hacia mi eh, cliente, que era la línea de negocio, el usuario final, lo aseguraba porque yo tenía control. Y ahora lo que estoy, me estoy convirtiendo, es un nuevo profesional, necesito un nuevo profesional que sepa comprar servicios, que sepa garantizar el nivel de servicio, que sepa eh, eh, eh, controlar la calidad del servicio. Empieza a ver un perfil que es alguien que entiende de la interfaz del servicio y cómo controlar la calidad para componerlo y darle un tercero. Y eso, mismo yo creo en el, en el mundo académico, esperanza que si me permitís, yo quiero decirlo, tenéis ahí un, un área de investigación porque no está nada formalizado. es decir, ¿cómo, cómo se formaliza, cómo se sustenta esta nueva ingeniería que es la composición de servicios junto con cosas que sigues teniendo dentro del data center y cómo asegura la calidad. Y después otro punto que a mí me ha gustado mucho, que, decía, que comentabas tú, Lourdes, sobre uh, la falta de especialización industrial, uh, que yo creo que es uh, algo, algo interesante, y también me permitiría poner un ejemplo. Uh, yo tuve una charla con un científico de datos de IBM, y dice, un científico de datos es un tío que tiene uh, eh, conocimiento en tres áreas, ciencia de computación, matemáticas y sector industrial, ¿no? en una industria. Y decía, si sí, te tiene que faltar algo, o a lo mejor él decía más lo que te debe faltar es el conocimiento industrial porque tú cuando tienes conocimiento de tu industria muchas veces conoces una industria pero tienes tus sesgos un tío que no conoce un, un ingeniero o un científico de datos que no conoce uh, una industria con capacidad uh, matemática y con conocimientos de computación es capaz de, es capaz de descubrir patrones que yo que estoy por ejemplo en el mundo de los servicios financieros no sería capaz de ver porque ya sé mi cerebro está acostumbrado a lo que ver sería como un niño ¿no? entonces yo creo que este aspecto de la fertilización o el cruce entre industrias es tremendo tremendamente importante para, para la productividad de las empresas y para descubrir nuevos modelos de negocio. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más tenéis? Ahora ya si queréis damos paso a... ¿Queréis intervenir o hacer alguna pregunta? Bueno, pues eh, para finalizar, entonces solamente me resta dar las gracias, daros las gracias a todos los asistentes, muy especialmente a IBM, Melia y Eulen, eh, no solo por estar aquí hoy, sino por toda la participación en este curso, que pienso que bueno, pues nos ha hecho eh, transmitir el perfil real del profesional que se va a demandar en las próximas décadas, que desde mi punto de vista, como decía Ricardo, pues va a ser un profesional de los servicios con toda seguridad. Muchas gracias también a los alumnos que habéis continuado hasta este punto. Esperamos que este curso os haya despertado el interés por continuar formándos en, en este área, bien en la URJC o en otras universidades que están apostando también por formaciones similares para ingenieros de servicios. Y bueno, tanto yo personalmente como el equipo estamos a vuestra disposición para cualquier cosa relacionada con lo que es la profesionalización de este sector. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.